¿Qué onda? Yo soy Higien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver qué tantas mejoras le he comprado a mi impresora 3D. <música> Así es, no he subido videos en estos días porque se había descompuesto la mamalona O sea, mi computadora gamer eh, de edición de trabajo y todo eso se descompuso, no estaba funcionando y bueno, apenas la pude arreglar Así que vamos a continuar con la producción de videos Hoy, como dice el título, vamos a ver todas esas compras que he hecho para mi impresora 3D que han servido para mejorar, ya sea la impresión, la calidad de impresión O la experiencia de uso de la impresora Si ven que estoy usando mi teléfono como micrófono Es porque no encuentro mi lavalier Pero el lavalier está teniendo cortos desde, desde que lo compré como que si movías un poquito el cable dejaba de funcionar Pedí otro barato para ver si era el mismo lavalier O se sigue con mala calidad de fabricación Pues voy a comprar uno más carito y voy a hacer un video de eso Para que no gasten su dinero en, en cosas baratas Bien dicen que lo barato sale caro Antes de seguir con el video quiero decirles que todo lo que van a ver en este video van, Va a estar aquí abajo en la descripción para que lo puedan comprar Incluida la impresora 3D Recomendada, sí, muy recomendada esta impresora 3D Barata, buena, ¿cuál era la otra vez? No me acuerdo <ríe> Ah, bonita, bueno, bonita, pues, el diseño es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, aquí abajo en la descripción van a estar todos los links para que compren todo esto Puedan mejorar su impresora o comprarse su impresora Y aquí ya tenemos nuestra impresora 3D Ya modificada con puros upgrades que se compraron Si ustedes quieren ver el video donde hago el review De las mejoras que puedes imprimir con tu misma impresora Como por ejemplo estos cajoncitos que tengo aquí Para almacenar todas las herramientas Todo eso va a estar en el video que está apareciendo de este lado Muy Muy bueno si quieres mejorar la calidad de impresión O la funcionalidad de tu misma impresora Y bueno como siempre vamos a empezar con la mejora menos útil a la más útil y yo creo que la que menos funciona es estos resortes que tenemos aquí estos resortes son más duros que los resortes que tenía por defecto o de fábrica la impresora de hecho en este cajoncito aquí podemos ver los resortes originales. ¿Qué hacen estos resortes? Bueno, estos resortes nos ayudan a que la cama se quede en la calibración que hicimos. Recuerden que hay que estar nivelando la cama bastante si, quieren, si queremos tener una impresión buena. Y estos resortes más gruesos, más duros, con más resistencia, nos ayudan a que se mueva mucho menos estas, estos knobs, estos engranes y se descalibre la cama. No son tan necesarios, pero eh, sí... Te gusta no tener que estar nivelando la cama cada rato, esta es una buena opción. También ayuda si tienes un, un sistema automático de nivelación de cama. La siguiente mejora, esta sí es bastante funcional, es esta pieza que es del, para el extrusor de filamento. Esta pieza originalmente es de plástico. Yo tenía, acuérdense que tenía otra impresora Y esta parte de plástico se desgastó súper rápido o Se le empezó a hacer un caminito aquí De simplemente el paso del filamento se empezó a romper Yo no quise esperar nada que eso pasara Así que compré este reemplazo de aluminio bastante duro De hecho es original de, de la marca de la, de la misma impresora Aquí está el nombre, Creality, el nombre de la empresa Creality Y con esta pieza venía este tubo que es especial. Eh, ya no es del mismo material que el blanco. De hecho, aquí tengo el original, el blanco. No me acuerdo bien cómo se llama el material. Cross teflón, el blanco esteflon Este, este azul. No recuerdo bien qué material es. Ya lo busqué. Eh, dice que es un tubo Bowden. Me imagino que Bowden es la marca. Y el material es PTFE Premium. Eh, no sé qué material sea ese en términos mundanos de cualquier persona pero eh, se supone también que aparte de ser más resistente al calor o sea aguanta más temperaturas eso quiere decir que vas a poder calentar más tu impresora sin temor a derretir este plástico parte de resistir más temperatura el este tubo es más ajustado al grosor del filamento si tú tienes un filamento que lo normal es de 1.75 milímetros este tubo va a ser más difícil de que se doble el material o que se te formen tapones del mismo, del mismo filamento, ya que está más, es menos grueso que el blanco. De hecho, si lo ponemos, creo que se alcanza a ver bien que el blanco es más grueso. Pero bueno, se supone que este tubo azul va a funcionar muchísimo mejor que el tubo blanco. Y obviamente, esta pieza de aluminio pues va a durar mucho más. Digo, funciona exactamente igual porque lo que realmente trabaja es estas. Estos dos este, cilindros Este sí es un engrane dentado Este nada más es para guiar el filamento Estos son los que empujan el material Este nada más es la guía Y el sujetador al motor del, del engrane O sea, realmente no hace mucho Pero va a durar muchísimo más que el de plástico Y ahora tenemos una de las mejores compras Que le puedes hacer a tu impresora 3D Es una cama de cristal Esta es la original de Creality si se acuerdan, antes tenía una como de plástico magnética que se podía retirar, que la verdad a mí me encantaba, estaba muy buena. También me gustaba la textura que le dejaba a las impresiones en la parte donde hacía contacto. Pero esta también deja una, una textura muy buena, muy lisa, hasta parece eh, cristal también la pieza que estás imprimiendo. Y lo mejor de todo es que con esta ya puedes imprimir a más temperaturas. Eh, la otra, como tenía un imán, de hecho la tengo aquí en mi puerta porque es magnética, entonces se pega a mi puerta, eh, que es medio de fierro. Como todo mundo sabe, si calientas mucho un imán, pierde su magnetismo, entonces deja de funcionar. La base de la cama está gris, que está aquí. Es de aluminio, si sí, ahí se alcanza a ver, está... Como, este como sándwich que tiene negro Es como un sticker grandote de, de un magneto grandote Que es al que se pegaba la otra cama Yo ya calenté esta cama hasta 110 grados Que es un máximo de la Ender 3 Pro Y pues ya perdió su calidad de magnetismo No se le ha quitado porque al parecer ya se, ya se pegó bastante bien con la cama de cristal De hecho no puedo... No puedo quitar aquí tan fácilmente la cama de cristal. Entonces, pues me ahorra el tener que estar reponiendo unos clips. Porque yo he visto gente que le pone clips aquí para que no se les mueva la cama de cristal. Aquí está bastante fija con el sticker pasado. Entonces no tengo necesidad de, de, de quitarlo ni de poner clips. Eso es muy bueno porque los clips eh, estorban bastante a la hora de estar imprimiendo. Se atoran con la cabeza de impresión entonces esta es una mejor opción si tú vas a comprarte una cama de cristal no le quites no le quites el, el sticker déjaselo, caliéntala bastante la presionas y se va a quedar pegada ya no se va a mover y va a estar súper bien aquí ya encendimos la impresora de hecho la siguiente mejora que está bastante buena no la pueden ver pero sí la pueden escuchar por ejemplo si yo lo doy aquí a la impresora y le digo auto home, quiero que escuchen Exacto, no se escucha absolutamente nada Anteriormente Se supone que es eh, oficial de, de la marca que hace la Ender Y trae una bolsita antiestática con una tarjeta dentro No, no trae ni manual Aquí está la tarjeta silenciosa. que tiene de cambios esta esta tarjeta? Que trae aquí trae un, un fusible por si cualquier cosa, nada más le cambias el fusible y ya ya no se quema completamente. Y por aquí creo este es para el nivel automático. Eh, ya no tienes que hacer adaptaciones, ya nada más lo conectas aquí no tienes que estar haciendo cosas raras con, con las conexiones si tú tienes otra impresora de Creality que no sea la Ender 3 te van a mandar la misma tarjeta entonces creo que tenemos que cargarle el firmware correcto para nuestra impresora esta es la tarjeta original aquí está la tarjeta silenciosa lo único que hay que hacer es cambiar exactamente los cables como están a esta nueva tarjeta. La nueva que le acabamos de poner es la 427 y esta es la 422. Literalmente no está haciendo ningún ruido. Lo único que se alcanza a escuchar es el ventilador. Nada de ruido. Perfecto para los ruidos. La instalación es bastante engorroso, bastante complicado para alguien que no, no está acostumbrado a desarmar cosas. Yo como estoy bastante acostumbrado pues se me hizo bastante fácil y rápido cambiar eh, la tarjeta y ahora la impresora no hace nada de ruido también mejoró un poquito la calidad de la impresión hay menos vibración y aparte de todo tiene una mejora que yo creo es la mejor mejora que le puedes hacer a tu impresora 3d y es esta cosa que está aquí que está brillando se llama sistema automático de nivelación este en especial es un 3d touch que es la copia del bl touch hace esto, por ejemplo yo aquí le pongo vete a hacer un home y aquí lo que hace es obviamente detectar en qué posición está el cabezal y después va a detectar qué tan lejos está de la cama y lo va a hacer automáticamente con el 3D Touch, ahí ya detectó ya dice, ah bueno aquí está la cama, ahora vamos a ver qué tan exactamente está la cama lejos de la, de la, de la cabeza caliente y ahí está ya listo entonces cuando yo voy a imprimir es la impresora empieza a ver varios puntos de la cama y empieza a hacer como un mapa eh, 3D de cómo está la cama y ya no tienes que estar nivelando la cama. De hecho, muchos me dijeron en los foros que, que consulte que no es muy necesario, que tú bien puedes hacer esto manualmente ajustando estas cosas, pero yo encontré que con el 3D Touch, o el sistema automático de nivelación, queda perfecto. O sea, es como la diferencia entre si lo hace una, un humano y si lo hace una máquina. Si lo hace un humano, pues va a estar hasta cierto nivel nivelado, pero si lo hace una máquina, va a estar perfectamente nivelado. No hay comparación de cómo puede nivelar el 3D Touch. Entonces ya no tengo problemas de que se me despega de un lado la impresión o cualquier cosa de nivelación. Todo lo resuelve la, el 3D Touch. Desde que lo compré no me ha fallado ningún, ninguna impresión debido a la nivelación de la cama. Sí me ha fallado por la calidad del material. Por ejemplo, este material está bastante feo y ya que lleva unas cuantas capas empieza a doblar, se empieza a despegar y pues ahí es donde empieza a fallar la impresión, pero en cuanto a nivelación ya no hay ninguna falla con este sistema 3D Touch. Yo recomiendo muchísimo que lo compren, que lo tengan, si ustedes no tienen una silent board, porque les digo que le cambié la tarjeta madre, esta tarjeta madre aparte de ser silencioso todo el sistema, tiene también un puerto especial para el 3D Touch o el VL el Touch, Así que ya no necesitas hacer cosas raras, si tú no tienes un puerto especial para un 3D Touch, vas a tener que desconectar algo, tienes que perder alguna funcionalidad de tu impresora para tener el 3D Touch, si no tienes una, una tarjeta madre compatible con 3D Touch, eh, yo he visto que hasta puedes perder la, el lector de tarjetas, que obviamente es pues, la forma en la que metes los archivos, también la puedes conectar a la computadora y así mandar la, la impresión. Pero si apagas la computadora, pues deja de imprimir la impresora, algo no muy funcional. Lo mejor es que la impresora funcione por sí misma y tú te desatiendes de computadoras y todo eso. Eh, todos los links para comprar todas estas mejoras van a estar aquí abajo en la descripción. Si quieren tener exactamente esta configuración, pues ahí van a tener la, el link para la tarjeta madre, el link para el, el 3D Touch, el link para el reemplazo de aluminio del extrusor. Todo eso va a estar en la descripción. Eh, obviamente... Eh, por lo general no vienen con este bracket. Este bracket es impreso en 3D. Para poder acomodar el 3D Touch a tu impresora. Esto no viene incluido. ¿Por qué? Porque existen un montón de modelos de impresoras 3D. Entonces incluir un adaptador para cada modelo va a estar complicado. Lo mejor es nomás que te manden el, el, tri el 3D Touch o el BL Touch. Y tú ya solito imprimes el, el, la montura para tu impresora específica. Esta cama también... Eh, te permite imprimir eh, filamentos de más alta temperatura, por ejemplo, esta es pelea, se imprime no tan caliente, pero si quieres imprimir eh, ABS con la cama de cristal, ya puedes imprimir ABS porque aguanta más temperatura. Y bueno, ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido, ojalá se animen en comprarse alguna de estas mejores para su impresora. Unas son muy buenas, otras son necesarias si quieres imprimir cierto tipo de materiales y otras simplemente te hacen la vida más fácil. Y bueno, recuerden que aquí abajo en la descripción van a estar todos estos links para que puedan comprar todo esto que vieron en el video. Si quieren apoyar el canal, porque pues no es nada fácil estar comprando refacciones de la computadora gamer como de 60 mil, Pesos o estar comprando todas estas cosas para hacer los videos, pues pueden ir a comprar ropita que diseñé y que yo fabrico y todo eso a la página oficial de Gian. Y les voy a dejar aquí un pequeño adelanto de lo que se viene en el próximo video. ¿Cuánto le falta a mi impresión? Punto, Octopo dice: tiempo restante es alrededor de 57 minutos. Suspende mi impresión. Sí, sí, sí está muy padre. Y bueno, yo soy Ejien, nos vemos en el próximo video.